Maestros y alumnos somos, despertadores de almas somos. Me interesa una vida plena, aprovechar dones y talentos, dinamizar mi humanidad activando el alma. Y adentro mío paso del círculo frío a la espiral natural Conciliándome conmigo mismo pasó de la tercera a la quinta dimensión expertos del oportuno existir artistas todos del propio sentir necesito vibrar libremente gozar de la vida bondadosamente expandir mi alma humildemente en el ser rico oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, del espíritu, dinamizador de la ciudadanía, citándome con él ahora mismo, paso de esta prisión a una nueva acción. Genieros de la propia alma, escultores de la bella calma, podemos ver los barrotes invisibles, la granja que explota a la humanidad, a nuestra raza rompiendo las cadenas, aprendiendo a volar. Ciudadano, ciudadano del mundo, la travesía comienza justamente aquí, ser humano con atributos cósmicos, Así soy yo mi mejor versión, esta es la nueva fusión